Okay. Adiós 11-18 Fuiste bueno Pero creo que debemos ver otro departamento Hey guys eh... Hoy estamos de fiesta <risa> <risa> Tenemos nueva casa y hay que inaugurarla. Ven. No. Ven Ven Ven <risa> <todo> <risa> <de hecho risa> Ven Sabes una cosa, hay algo que no entiendo Yo quería una fiesta con los hijos y los nietos Y vino tanta gente que tuve que buscar... Cambiarse de casa. Una tarea sumamente difícil que requiere disciplina, orden. Nunca perder de vista tus cosas ni tu objetivo. De todas las mudanzas que he tenido, lo que, lo que he aprendido es que siempre hay que tener un plan. Visualizar desde antes cómo van a estar las cosas. Y en las cajas siempre hay que hacer un inventario de lo que hay dentro para así no perder las cosas. Para todas las mudanzas hice todo eso. Que no. Hay un montón de dudas que no aún no encuentro eh, eh, El día de la mudanza A pesar que iba a ser un día interesante Para grabar un vlog No grabé porque en verdad No me da para hacer esas dos cosas Soy un hombre estructurado Lo heredé de mi padre ah, Me encantan los chistes programados. Superamos el día Muy cansador muy cansado. Iba a responder las preguntas en el blog pasado, del blog pasado. Pero creo que ya es suficiente. Me lo acostó. Mañana vamos a estar con más ánimo. Pero necesito descansar. ¿Qué haces? Los primeros días que estáis en la casa nueva es como cuando... Cuando vais a la playa. Llegáis y se siente como cariño, se siente como conocido, se siente como familiar. Pero como que no es tu casa. No es tu casa... Y lo sabes, y lo sientes. Cambias a casa es parecido, salvo que sabes que es tu casa, pero como que cuesta... Cómo ponerse un... unos pantalones nuevos en realidad. Tienen que dar un poquito, tienen que dar. La casa está a la raja. El pendepa está funcionando súper bien. Eso es lo que tenemos mucha juega. Bueno, ando en los barrios porque tuve que hacer unos trámites con el departamento antiguo. Ahora voy en camino a mi bar favorito, a juntarme con los más bonitos. El puto oficial, 108.430 pesos Compro bien El Hermosa, Hermoso. Hermoso, Hermoso, hermoso, Todo logrado, ¿eh? ¿eh? la evidencia, la evidencia. y para un par de horas, si ni siquiera tengo tanto el plano acá. Hoy tío. día es que llega con más tartano. Entonces, eh, miércoles 22 de junio, ah, ayer nos fuimos al chancho, me parece. Está, está caro el limón, yo creo que el limón de las micheladas está súper caro. Pero bueno... Ah, a lo que nos convoca para vienen eh. los comentarios. Pregúntale un árbol. semana pasada eh, dejé una pregunta de por qué ustedes ven el blog de Sauce Para conocer un poco quiénes son las personas que están viendo este blog y me llegaron altas cosas, por ejemplo algunos los ven por nostalgia otros los ven por hábitos, por curiosidad porque hay comida y cine muestro la ciudad de Santiago y Valparaíso. el paraíso algunos escuchaban mi podcast otros encuentran que no es un blog pretencioso porque soy lo más cercano a Casey Nathan en Chile pero me faltan algunas cosas básicamente hablo de la vida real algunos son padamas y otros son mis maquilladores oficiales por eso ven el blog. fue súper interesante el, el tema y me dejaron Dos preguntas: ¿Qué razones recomendaría que alguien comience un blog? El DAI me hace esa pregunta. No hay razones para empezarlo. Todos tenemos una perspectiva del mundo, de la vida, de lo que vivimos. Todos tenemos una, una visión y hay gente dispuesta a poner atención. Lo importante es el compartir: compartir historias, compartir perspectivas. El mundo se sostiene sobre cuentos y hay historias. ¿Por qué no contar la tuya? En ese pie, recomendaría a cualquier persona que hiciera un blog, que fuera capaz sí, de editarlo. Que tenga capacidad de, de síntesis Y lo otro, que sea comprometido Porque la consistencia y la constancia son clave No por tu público, sino que por la persona que está haciendo Así que vayan chiquillos, todos hace el blog Tren público para todo Mr. Quiroza Storga me pregunta, y esta pregunta es buena Tienes que elegir un superpoder de estos dos Ser invisible solo cuando tienes los ojos cerrados o volar a 0,5 km por hora. Normalmente siempre me iría por el. por cualquier superpoder que me hiciera volar, pero 0,5 km por hora es un deal breaker. Iría a ser invisible solamente cuando tengo los ojos cerrados. No serviría de mucho, pero por lo menos asustaría a la gente desapareciendo así de improviso. La pregunta para la próxima semana es ¿Qué superpoder les gustaría tener a ustedes? Déjenmelo en los comentarios y nos vemos el próximo miércoles. Me cansé porque. Oh, cañita eh, ahora voy caminando a la pega hace menos frío que ayer y como ven este vlog no salió el miércoles más salió el miércoles pero más tarde y me duele el brazo y voy a dejar de hablar ahora y eso oh, yeah, oh, yeah. Yo tengo hambre. Tenemos hambre en realidad. Y es sigue. Que me, <risa> me lo mato en un blog.